Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Eh, mira, eh, esta semana he grabado un, un vídeo en la calle con mi familia. Eh, dimos una vuelta por la urbanización. Entonces era un, un vídeo cualquiera de, de estar en la calle. Pero lo que pasó al final eh, se cayó mi hijo, se cayó de bruces, se cayó y se hizo mucho daño. Así que tuvimos que cortar el vídeo. Estábamos por, íbamos por la mitad del camino y tuvimos que parar el vídeo. Por eso explico antes de ver el vídeo que hubo problemas. Y por, por eso no pudimos seguir grabando. Vale, chicos, eh, espero que disfrutéis de, del vídeo y nos vemos la próxima vez. Hola. Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy vamos a hacer algo súper sencillo. Con la familia vamos a dar un paseo. Vamos a dar una vuelta y vamos a pasear por la urbanización. Nada más. Entonces vais a ver un poco de lo que vemos cuando damos una vuelta. Aquí en España es muy común cuando hace calor eh, durante el día, en el verano, por la tarde, a esta hora, a las 8, algo así, está divinamente. Y normalmente mucha gente se pone a, a andar, a pasear. ¿Vale? Entonces, es lo que vamos a hacer. El primer miembro de la familia que está listo para salir, Damián. Los perros no vienen con nosotros porque ladran mucho. Danae se pone muy nerviosa, así que se quedan y nos vamos nosotros. Bueno, estoy en la calle y soy el único. No sé si esto pasa en, en, con vuestra familia, pero salir con, cuando tienes niños es muy difícil salir. Puedes salir, pero... Siempre tarda más de la cuenta, más de, de lo que debería tardar. Pero bueno. ¡Ah! Aquí viene. Hola. Sebastián. Entonces ya, somos dos. Somos dos. ¿A qué? A ver, a ver, a ver. Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen. Damián y Cintia. Muy bien. Vale. Entonces, empezamos. La primera cosa que vais a notar... Es la cantidad de perros ladrando. Es que sabemos perfectamente bien cuando alguien está bajando por la calle. Porque todos los perros ladran. Y es bueno, ¿eh? Es imposible venir a robar aquí. Porque una alarma suena... Suena la alarma de 100 perros ladrando. Estos dos perros ladran mucho. Y bueno... Que se puede hacer una cosa que a mí me gusta de esta urbanización es que todas las casas son únicas no hay dos ca casas iguales son todas todas distintas que es bonito yo ve yo vengo de, de inglaterra y allí en las zonas de, de las casas del ayuntamiento las casas son iguales no hay en south shields por ejemplo Todas las casas son iguales. Y, y, y hay millas de, de casas, toros de color rojo y eh, iguales, iguales, iguales. Pero aquí no, no. Mira las manzanas, la cantidad de manzanas en, en el árbol allí. Qué bueno. Dile algo a la cámara, di. Y hola cámara. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro. ¿Cómo te llamas? Dami. Dami. Allí la familia fitness. Muy bien. Por aquí viven eh, los gatos eh, salvajes eh, y la gente viene a alimentarlos. Han creado una especie de, de, de casita allí y bueno y también los llevan al veterinario para que no para que no puedan seguir pariendo y bueno por ahí eh, son, son bastante salvajes ¿eh? es que no, no, no te acercas ¿eh? porque porque son un poco como agresivos y a veces te miran a veces te miran con la mirada de a ver, a ver si tienes eh, cojones, a ver si si tú puedes acercarte, ¿no? Yo no, eh, yo no, para nada. Hay muchas casas que tienen eh, una parra, uvas. No están no están listas todavía, pero ya empiezan. Sí, un montón. Vete por aquí, Sebas. Otro perro ladrando. Mira lo que pone, no somos perfectos, pero somos muy felices. Cuidado con el perro. Sebas. Noto que casi cada casa tiene un nombre. Pero nuestra casa no. No le hemos puesto nombre. Cindia, tenemos que ponerle nombre a nuestra casa. Que sí tenía nombre. ¿Sí? Antes eh, ah. se llamaba Los Alcorques. Al Al Alcorques, Al algo así. Ah. Um, ahora no. No, ahora se llama Smith Duran. Sí, Smith Duran. <risa> Suena otra alarma. La alarma canina. Sí, se ve. Un banco. Un banco allí bastante al azar. ¿Estás dormido, Sebastián? No, ven, Sebas. Vais a hacer una. Ven, Sebas. ¡Oh! ¡Allí! Vale, vale, ya entiendo. ¡Corre! Aquí. En 3, 2, 1, ¡ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Deeeeeee! Yeah, yeah. ¡Dos, tres, ya! ¡Corre, deee! Desde la bueno, la urbanización está en medio de, del campo y desde aquí se ve. Una, dos, ya. He ganado, he ganado, dices, llevas. ¿eh? Bueno, vamos para casa. Eh, porque Damián se ha caído y se ha hecho mucho daño, así que, bueno, mucho daño no, pero, mucho daño, así que vamos a, vamos a casa.